Tengo una presentación de muchas placas, pero que van a pasar eh, muy rápido. Bueno, antes, breve eh, pero muy importante agradecimiento a Secretaria General Iberoamericana y Media Lab Prado por recibirnos y ayudarnos a darle forma a estas ideas que de a poco Quieren ser proyectos y quieren ser realidad y ojalá podamos tener eh, en breve eh, o volver en algún momento a un lab meeting con, con alguno de estos proyectos hechos realidad. Eh, bueno, yo vengo en representación del gobierno de la provincia de Santa Fe, que es un gobierno regional de la tercera provincia más importante de Argentina, después de... Buenos Aires y Córdoba, la verdad es muy parecido, pero Córdoba tiene apenas un poquito más de, de habitantes. Eh, hace dos años estoy trabajando en el gobierno, anteriormente eh, trabajé mucho tiempo en la Universidad Nacional de Rosario y eh, tengo mucha relación de participación en distintos proyectos relacionados a cultura digital y, y cultura libre. La idea era que comience Rodrigo y como le iba a hacer un recorrido muy importante de proyectos similares en, en Brasil. Yo no, no había preparado esa parte, pero, pero bueno, me parece que es importante contarles y después situarlos un poco eh, en, en nuestro proyecto. La provincia de Santa Fe es esa que ustedes ven ahí. Eh, tiene 363 eh, municipios y comunas y tenemos un plan estratégico construido en asambleas ciudadanas. Eh, en un mecanismo de participación con, con los vecinos y que trabaja en cinco regiones eh, y nosotros dentro del plan estratégico trabajamos con, en la línea estratégica de territorio integrado, Santa Fe conectada y accesible, Estado moderno y cercano. Esas son más o menos las cinco regiones que después vamos a, a, a ver más en, en profundidad, pero eh, eh, la provincia, cada uno de los puntos eh, es, es una especie de visualización de datos, es, es, es una, un municipio o comuna y, y tienen eh, el tamaño del punto marca más o menos la densidad. En la naranja eh, queda la ciudad de Rosario, que es la ciudad más densamente o el área metropolitana más densamente poblada, y en la roja está Santa Fe Ciudad, que es la capital de la, de la provincia. Eh, la celeste es Rafaela, una zona de mucha producción láctea. La amarilla es Reconquista, los Bajos Submeridionales, el Norte, eh, es una zona muy seca. Y la verde es el corazón de la pampa agroexportadora argentina, soja, glifosato, eh, vacas, eh, el granero del mundo. Eh, mucha plata y un montón de problemas. Eh, nosotros dentro de ese gobierno hacemos modernización de la gestión y les quiero contar rápido qué es lo que hacemos. Me parece importante porque ayer Marcos eh, mencionaba posibles, model, posibles lugares desde donde se impulsan laboratorios. Eh, incluso mencionaba que Raúl eh, le contaba de, una, de que en Londres hay una agencia de innovación social y gobierno abierto, nosotros seríamos algo así bajo esta denominación, Modernización de la Gestión, trabajamos con una, con una mirada que traemos, porque somos una mezcla de ingenieros, desarrolladores, eh, comunicadores y diseñadores, eh, analistas de sistema y eso, pero entonces generamos como un sistema de trabajo que viene del diseño de las interfaces y la experiencia del usuario y a partir de ahí nosotros construimos el concepto de experiencia del ciudadano. ¿no? Eh, nos, in, nos importa mucho la experiencia que la ciudadanía tiene en las interfaces de interacción que encuentra con, con el gobierno. Cada vez que se encuentra con el gobierno, con lo público, con el Estado, eh, pensamos que, es, que esas son interfaces de interacción y, y nos interesa relevar cuáles son las experiencias y tratar de, de hacer que esa experiencia sea cada vez más abierta y participativa. Esas interfaces pueden ser espaciales. Les muestro algunas cosas que hacemos centros de atención eh, como estos que son centros de documentación y trámites eh, esto es también sacar el, los, los denuncias de las denuncias del sistema policial y brindar otro tipo de atención con abogados esto es el lugar donde se pagan y se hacen trámites de, de impuestos eso antes era como se ve donde dice antes y ahora es así todo es a través de, de un sistema de, de reingeniería y, y modernización y después también tenemos todas las interfaces digitales, la web, la web mobile, las redes sociales, tutoriales, un sistema de atención digital a los ciudadanos con métricas y equipos respondiendo todo el tiempo. Todas esas interfaces, las digitales y las espaciales, para nosotros conforman un ecosistema. Hacemos mucha reingeniería del funcionamiento del Estado para mejorar, el funcionamiento de ese ecosistema y para ser cada vez más abierto el gobierno hacia la ciudadanía, hacer la ingeniería, implica hacerse cargo de los de desechar eh, un montón de, de aparatos que van quedando vetustes a, a partir de la simplificación de esos trámites y también nos hacemos cargo de eso. Y esto lo quería contar porque el año pasado desechamos 12 toneladas de basura informática con la responsabilidad que ello implica, que es, eh, hacer un seguimiento y trazabilidad de cada uno de los componentes, algunos hacia reciclados y otros los que tienen componentes contaminantes, hacia su disposición final adecuada. Y pensamos que en las nuevas interfaces que estamos pensando podríamos reciclar aún mucho más de, de esto que es la basura electrónica. ¿no? Eh, pero la interfase más importante para nosotros es la participación ciudadana. Ese señor que está ahí conversando con las vecinas es el gobernador de la provincia que va y se sienta a tomar mate, porque es Argentina, con los vecinos periódicamente y participan en estas rondas y asambleas ciudadanas. Pero también, después de seis años de asambleas ciudadanas, pensamos que el, el modelo está un poco agotado y que termina participando un poco la misma gente y como ven en esa foto y en, y en muchas otras... Eh, hay pocos jóvenes participando en las asambleas ciudadanas. Creo que el formato para ellos no es, no es atractivo y necesitamos generar nuevas interfaces de interacción con la ciudadanía para atraer a esos públicos. ¿no? Entonces, acaba, el, el gobierno acaba de, de, de ganar nuevamente las elecciones, el gobierno para el que yo trabajo, es la gestión para la que yo trabajo, eh, el 10 de diciembre de este año asume nuevamente el, un nuevo gobernador pero de, de, del mismo equipo de trabajo hasta el 10 de diciembre de 2019 por lo tanto nos estábamos planteando como desafío como uno de los desafíos para lo que es eh, la gestión 2015-2019 un desafío 2020 un modelo de innovación abierta en ese marco habíamos pensado en un fab lab como un espacio de participación ciudadana y un laboratorio de innovación ciudadana desde el, desde el gobierno de Santa Fe. Pero la verdad es que en estos días acá uno está poniendo en crisis si es un FabLab, si es un MediaLab o si simplemente es un Lab. Eh, y después vemos qué podemos hacer, ¿no? Pero la idea es generar una nueva interfaz de interacción con la ciudadanía y, y que sea muy atractiva, ¿no? Bueno, esa es un poco la definición de, de, de lo que queríamos hacer. Pensábamos en montar un, un espacio físico, pero también al no ser un ayuntamiento, al no ser un municipio, necesitamos cubrir eh, las necesidades de un gran territorio provincial, tal vez a través de las cabeceras de las cinco regiones, pero estamos pensando eh, en eso. ¿no? Entonces, la idea es ver cómo desplegar en, entre 2015 y 2020 laboratorios de innovación ciudadana en las cinco regiones de, de la provincia, eh, en ese mapa se ve muy bien cuáles son eh, las zonas más densamente pobladas. Lo, lo que ven allá es el río Paraná, que baja desde el Amazonas y desemboca en el río de la Plata. Y tiene 700 kilómetros de costa sobre nuestra provincia. Es muy bonito. No voy a pasar un video turístico como Andrea, pero lo pueden ir a visitar. Eh, y como ven, en la, y les contaba antes, entre la Región 4 y la Región 3 y lo que las une, que se llama el cordón industrial, que también es una zona portuaria muy importante, está, vive más de la mitad de la población. Por lo tanto, en la Región 4, de hecho, y, y en la ciudad de Rosario y su área Metropolitana hay más de un millón de habitantes, de los tres millones que, que tiene toda la provincia. Por lo tanto, pensamos que de tener un espacio físico, ese sería el lugar donde podríamos montarlo y hace poco en la ciudad de Rosario se recuperaron más galpones de la costa que antes era portuaria y una característica que ha tenido la recuperación de la costa en la ciudad de Rosario es que todos los equipamientos son de uso eh, público. Estos cuatro galpones que son, eh, se acaban de recuperar están en el centro de la ciudad frente al monumento a la bandera eh, y nosotros estamos pensando en en que probablemente esa pueda ser uno de los, de los espacios ¿no? donde, donde podamos trabajar, todavía los galpones están reciclados, pero excepto uno de ellos, eh, donde hay un, un galpón de música y, y un estudio de grabación, de uso público y otro que hay una escuela de, de artes urbanas, el 13 y el 17 están abiertos a proyectos, así que probablemente ese sea uno de nuestros lugares, estuvimos antes de venir acá, haciendo algunos bocetos y posibles, eh, sobre posibles espacios de, de trabajo. ¿no? Y también nos habíamos fijado algunos ejes de trabajo eh, que son importantes para nosotros como convivencia y participación, que es un eje que nos gustaría trabajar mucho con los ciudadanos eh, porque es una problemática eh, importante en, en, las, en los grandes centros urbanos de la provincia cultura libre y cultura digital, un laboratorio de gobierno abierto que sirva para que los mismos actores de, de gobierno, del gobierno regional o de gobiernos locales puedan eh, trabajar en procesos de, de gobierno abierto, desarrollo local e integración regional, recursos y energías renovables que es una, eh, donde hay una política muy importante que se está desarrollando desde la región mirando hacia ese tema y también abrir, tal vez, a través de la web y, y durante el proceso de gestado, hacer abierto el mismo proceso de, de, de construcción conceptual del laboratorio, algunas líneas abiertas que pueda proponer la comunidad conocemos muchas experiencias de autogestión en, en algunos de estos temas u otros que a veces han terminado desapareciendo por la carga que supone la gestión de sostener un espacio y tal vez un espacio público les permita seguir desarrollando sus líneas de trabajo e investigación sin la necesidad de, de dedicar mucho tiempo a gestionar espacios. ¿no? estos son como algunas ideas eh, de, de cómo podría funcionar el, el Lab y algunas ideas que fuimos eh, antes de, de conocer las experiencias eh, que conocimos aquí en el Lab Meeting, eh, poniendo en crisis y, y, a su vez, refrendando ¿no? cómo eh, tiene que haber hospitalidad y un equipo que reciba a las personas, el rol de los mediadores, algunas reuniones algunos eh, espacios para reuniones privadas, espacios abiertos, mesas de, de trabajo. Nada, no, son algunos. Eh, un auditorio, bocetitos que fuimos armando sobre, sobre un posible laboratorio de innovación ciudadana eh, en, en la región. Y estamos en eso, ¿no? Venimos a, a poner en, en crisis esas ideas, a discutirlas con ustedes. Es apenas un proyecto que, que están haciendo. Eh, esa es una muestra que, que se hizo hace poco en, en Los Galpones, también un espacio abierto de participación. Y, simplemente, esto es lo que tenía para compartir con ustedes y, y para enriquecer luego en el debate. Entonces, That's it.